Bueno, en esta ocasión vamos a revisar el proceso de pago a proveedores para dar de baja la deuda generada por la factura registrada anteriormente. Vamos a Cuentas por pagar, Control de pagos. Lo primero es seleccionar la cuenta bancaria desde la que queremos generar el pago. Vamos a usar en esta ocasión Banco General. Luego, tenemos un filtro que me permite ver las facturas vencidas hasta esa fecha, y la fecha de proceso, que será la fecha con la que se registra el pago. En la parte de la moneda, si es que manejo multimoneda, tendría aquí las opciones, y si es que escojo una moneda diferente a la moneda base de la empresa, colocaría la cotización. Luego el medio de pago, que me permite indicar al sistema cómo generar este pago. Si no se me presenta ninguna opción, significa que esta cuenta bancaria no tiene definido ningún medio de pago. Para poder continuar el ejercicio, vamos a crearlo. Vamos a medios de pago. Aquí vemos que tenemos creados dos, pero de las otras cuentas. Vamos a crear uno nuevo para la cuenta Banco General. Vamos a ponerle código CHQ, que van a ser cheques, y en los tipos que el sistema me admite tenemos cheque, transferencia, tarjetas y efectivo. En cheques debería colocar en la secuencia eh, los números correspondientes a, a mi chequera, el 400 a 600, tenemos que tiene una longitud de 4, y el secuencial actual es el 425, es el último que he impreso. Listo, creado ese medio de pago y ya podría continuar, vamos a control de pagos, seleccionamos la cuenta banco general, los filtros que ya vimos y en esta ocasión ya tengo disponible el medio de pago cheques y me dice que me toca el 426, al dar cargar en la grilla de acá abajo me van a presentar todas las facturas con saldo y vencido hasta la fecha indicada si aquí hubiera muchos registros lo que puedo hacer es utilizar los filtros de la parte superior para ubicar el que necesito o el que quiero pagar luego con la información del comprobante puedo decidir pagar la totalidad o hacer un abono en este caso vamos a pagar 10 dólares de esta factura vamos a aplicar y en la parte de abajo se van a ir presentando todos los registros que vamos a procesar esto significa que con el cheque 426 voy a pagar 10 dólares a este proveedor. Adicional, el sistema me da la posibilidad de sacar el cheque hacia un beneficiario, si es que el proveedor tiene definidos en el sistema beneficiarios, que serían colaboradores de la empresa autorizados para realizar la gestión de cobro. Si está todo en orden, confirmamos y el sistema me permite, me presenta el Asiento contable jugando la cuenta del banco versus la cuenta de proveedores locales.